Mi nombre es Natalia Belalcázar, estoy colaborando en el proyecto Citoyen 2.0 o Ciudadano 2.0. Es un proyecto de adaptar la plataforma Consul al Burkina Faso para generar un sistema de participación que es como el fruto o la conclusión digamos, a la que llegaron las personas que organizaron el proceso de gobierno abierto. Somos un equipo que está funcionando con, con su coordinadora a distancia. Eh, uh, eso nos ha puesto en condiciones de, de todas maneras imponernos, eh, compartir y utilizar los útiles de colaboración en línea. Eh, um, pero efectivamente eh, el hecho de estar presentes y poder mayoritariamente producir y compartir los momentos informales, las ideas también surgen, no necesariamente cuando uno se sienta a tener ideas, entonces el proceso de estar en un mismo espacio, tener a disposición también gente que, que, no es, que es miembro de otros grupos, pero que tiene conocimiento que puede enriquecer el proyecto, ha sido una cosa, pues para gestar, muy interesante. Sobre el punto de vista práctico, de verdad hemos dispuesto de, de, de conocimientos que no teníamos en interno, de, de cosas, eh, de gente que nos ha dado su punto de vista con relación al proceso, que nos ha obligado a explicarles, solo el hecho de tener que explicar tu proyecto ya te hace organizar tus ideas, eso sobre el plano, digamos, concretamente el proyecto. Después sobre el plano, digamos, más social y lo que, Claro, tú estás aportando un proyecto, pero a la vez te, te estás llevando algo, que es la experiencia humana, el capital red, el capital uh, del, del ponerte en situación de producir una cosa que tal vez no es la que harías en tu mundo profesional, naturalmente, sino obligarte a una cierta eh, transdisciplinaridad. Y la fiesta, por supuesto que nos de queda sin, sin ser... Uh, Momentos de verdad donde pasan cosas muy interesantes, o sea, es que o sea, el conocimiento también a veces se decanta y esas situaciones son como primordiales.